Bueno, aquí estamos con la licenciada Miguel Linari. ¿Qué tal, escritora Silvia Freire? ¿Cómo le va? Muy bien, muy contenta de estar acá Bueno, eh, vamos a volver un poco al curso Dale. Estuve haciendo unos talleres de un curso de milagros que siempre vienen bien eh, Repasar algunos conceptos que uno se los cree que los tiene recontraprendidos el yo ya, como dice lo malo, yo ya, yo ya, yo ya, yo ya nada <risa> yo ya sé, sí, yo ya lo yo, yo ya, lo tengo, sí. bueno, yo ya nada porque este, fueron muchas cosas que, que repasamos así todas juntas y cuando uno se dispone, que a veces no se dispone eh, dos o tres horas a repasar ideas que tengan que ver con el curso es como que llegas a un entendimiento más, más grande y después al rato no te acordás más pero por lo menos ahí, yo creo que ahí uno logra, en ese, en ese momento, este, estar un poquito más contenta con estas ideas. Bueno, atigos. Atis, Atisbos, atigos de luz, eh, porque cuando lo dice te parece re clarito. ¿sí? Cuando el otro lo habla, ¡ah, oh, wow qué bien lo que dijo, qué estupendo! Por ejemplo, eh, en la primera charla era, ¿por qué nos enfermamos? y claramente nos enfermamos porque hacemos de la enfermedad de un dios como de otras cosas, como del de dinero, de, qué sé yo, de la pareja, de los hijos los, los distintos apegos que son los ídolos de los que habla el curso y cuando nos creemos la enfermedad de fulano, nos la creamos nosotros también eh, no hay eh, tal cosa, insistió mucho, de que esto no hay nadie afuera ¿no? que siempre somos nosotros proyectando ahí y que hemos hecho de la enfermedad un Dios y que para qué nos enfermamos, nos enfermamos para evadirnos de distintas situaciones. Este, este que vino también era, fue discípulo de Corbera y tenía muchos ejemplos así, ¿no? De fuertes de, con, el, con el tema de las enfermedades. ¿no? Bueno, lo más importante que me pareció muy lindo es cómo manejó el tema de las relaciones porque si bien todos sabemos lo que son las relaciones santas y las relaciones especiales eh, hizo mucho hincapié que todas las relaciones son santas pero nosotros desde el ego las transformamos en especiales al toque o sea vivimos transformando las relaciones que son santas porque todo encuentro entre dos personas es santo ahora ¿cuándo cuando deja de ser santo y nos dio una eh, definición de santo que es claro, es coherente y que puede ser que sea lo, lo que se quería explicar cuando se decía santo, relación santa y relaciones, este, instantes santo eh, la santidad eh, es puro, el santo es puro y qué es puro sin información ah. libre de juicios entonces un instante Santo es aquel instante que también le habla, eh, hablan, en el Hoponopono hablan del momento del vacío, de la frecuencia cero, mm. bueno, sería eso, un instante donde vos podés parar la máquina y de comparar, y de juiciar, y de juzgar, y de, de, de me gusta, no me gusta, y eso sería santo. Y nosotros entonces, todas las relaciones, lo que hacemos es cargarlas de información, Solo veo el pasado. Sí. El pasado es el ego, ¿no? El pasado es el ego que lo llevamos a todas partes y que al manifestarse en nuestra, en nuestra vida como sistema de creencias. El pasado no es que sea el ego, no es que la interpretación que nosotros estamos dando, que la da el ego por su sistema de defensa. El ego no es un eh, diabólico que se aparece porque es malo y que quiere pinchar el ojo. Este, se forma un sistema de defensa a través de la eh, distorsión, cuando hay una distorsión y yo creo que mi padre es malo, que mi madre es mala, que mi hermanito es malo, que el compañerito es malo, que quieren hacerme daño, cuando yo levanto un juicio y rotulo, entonces armo un sistema de defensa para con ese y voy por la vida eh, con ese sistema de defensa, cuando viene alguien parecido a mi padre, parecido a mi madre, parecido a mi hermanito, parecido a mi compañerito, entonces es ahí donde yo apoté, solo veo el pasado, lo que veo es aquella vaca con la que me quemé, eh, aquella leche con la que me quemé, veo venir la vaca, no eso es. Está bien. Eh, planteó como que vinimos acá con un par de ilusiones, ¿viste? Uh -huh. los operadores, Venimos con un par de ilusiones como un guión de obra de teatro a buscar, ya sabemos quiénes van a ser los que nos van a acompañar en esas ilusiones y podemos en el trayecto del cuerpo no experimentarlas todas, nos podemos llevar alguna ilusión eh, sin experimentar. Pero este, eh, dice que el ego es, él lo planteaba como que a medida que vamos teniendo experiencias, desde chicos hasta que somos maduros, eh, vamos... Esas imágenes que vemos se forman ideas y ese es el sistema de pensamiento. O sea, tenemos la mente, hacía una diferencia que yo no la encontré muy clara, pero él decía que el ego tiene ideas, la mente tiene ideas, y los pensamientos, cuando hablaba de pensamientos, son los pensamientos que pienso, los pensamientos reales, los pensamientos que pienso con Dios. Claro. Que este, eh, es muy difícil tenerlos. O sea, no, no, no hablaba de que tenemos pensamientos con Dios Porque vemos todo desde el ego Eso fue muy fuerte Porque dice si estás viendo un ego ahí afuera Lo, estás, es lo que estás viendo es tu propio ego O sea, no te dejaba margen Para dos minutos decir que lo que claro. estaba viendo afuera no, es, no tiene que ver con claro. las ilusiones que viniste no a idea. vivir no, ¿no? Viniste a vivir ilusiones Bueno, eh, después... Eh, Hablaba y lo dijo muy, muy cómico, muy lindo, este, muy fuerte también. Dice, nosotros eh, decimos en una relación especial, cuando conocemos a otra, a otra persona, decimos, bueno, quiero eh, tu cuerpo a cambio de un, de un par de baratijas. Yo eh, lo quiero a tu cuerpo para usarlo. ¿sí? Si me gusta la forma de tu cuerpo y si estoy de acuerdo con lo que hace tu cuerpo, te pego el visto si no me gusta si no me servís más a la mierda con el cuerpo no te toco, toco el aire y su, y su ruta esas son relaciones especiales y nos preguntaba ¿eso se le puede llamar amor? y es a lo que nosotros le llamamos amor claro. en, la, en la mayoría de los casos decimos sí, sí, sí. eso es amor bueno eh algo muy interesante que no, no nos habíamos dado cuenta por lo menos yo no me daba cuenta es que nosotros por ejemplo cuando nos peleamos con alguien tenemos una discusión con una persona y esto me acordé por el abogado del diablo vamos construyendo el personaje de la víctima en nosotros entonces me peleo con Juan y empiezo a decir a decirme yo qué malo es Juan por supuesto si Juan es malo yo soy la víctima y ahí un juicio de que el otro es malo que estoy enojada con el otro bueno, ya ahí somos dos y ya le estoy dando realidad a eh, la victimización el otro es malo, yo soy buena después decimos con todo lo que yo lo ayudé a Juan y empezamos a armar expedientes mm. y este, me acuerdo cuando fuimos a Tarlado que yo le presté dinero y me acuerdo aquella vez que yo cuidé a su mamá y me acuerdo que ya ves que yo se ve a los hijos de él junto con los míos al colegio y vamos armando, armando, armando, armando al personaje de la víctima y lo hacemos tan creíble para nosotros que aunque en algún momento, entre ese momento santo que vos decís quiero hacer las paces con Juan no te lo permite tu propio personaje armado sí, un poco la película de Visa al Paraíso o Defendiendo tu Vida la ciudad del juicio, cualquiera de esos tres títulos te pueden ayudar a encontrarla con el slip eh, cuando Daniel, el protagonista, estaba viendo en la pantalla toda su historia y la fiscal quería mostrarle que el temor este, lo había eh, cagado toda la vida eh, cuando estaba a punto de ver Daniel en la escena, aparecía el ego, que en ese caso era el defensor, el abogado defensor, y le decía: Decirle que tu papá te pegaba, contarle que tu mamá. Te... Entonces, el venía, de la la, venía con los justificativos para decirle: Espera, que yo tengo acá un montón de archivos preparados, tengo carpetas y carpetas como para hacerle un buen juicio y ganarlo, ¿no? Ganar el juicio. Este, y en realidad lo que la fiscal de, ese, de esa película pretendía era terminar bueno, todo Terminado. un curso de milagros habla de que eh, en algún lugar nos sentimos culpables desde el principio por el sentirnos separados del padre uh -huh. o sea que todo lo que nosotros hacemos con nuestro entrenamiento diario con las afecciones y con el, ponerlo en práctica en nuestra vida es para deshacer eh, la culpabilidad porque también cuando yo estoy diciendo, Juan es malo, ahí en ese momento me genero culpa. Cuando digo, yo le llevaba a sus hijos al colegio, más culpa. Y dice que nosotros no sanamos o no estamos en paz, porque siempre nos guardamos un poquito de culpa debajo de la manga, que es justamente la manera de seguir vigente el ego. Porque si no habláramos mal de nadie... Y todo estuviera bien en mi mundo, como lo decimos eh, Que hizo mucho hincapié, que careteamos mucho con frases y con cosas Y que honestamente no nos decimos de verdad lo que pensamos de Fulano y Mengano Que es la base de la psicoterapia de los milagros Poder ser honesto con uno y decir, es un hijo de P Poderlo decir, por lo menos a uno mismo, ¿no? decírselo yo pienso de fulano que es un hijo de p, Bueno, y después trabajar porque pienso y, y saber por qué tengo ese concepto. Sí, no decirle a fulano no, que no, es no, un no. hijo de fe y vamos a no. aclarar al público aquí presente. Sino blanquear que sí, mi verdadero sentimiento es que él es un condenado. O que es un sucio o que trabaja sí, no. Mi pasa, sentimiento o es ese. No, yo no dije que él era. No, no, no para nada, Pero adentro. Porque está. hasta que vos no digas y no blanquees ante vos misma no vas a poder limpiar, mientras vos lo tapes y pongas la mugre abajo de la alfombra, va a seguir sucio, el tema es reconocer que uno está teniendo un pensamiento de juicio y que uno no puede vivir con ese juicio, que no conviene, que no le conviene a uno vivir con el juicio, ¿no? Claro, porque como eh, le tenemos tanto miedo y hacemos todo por la galería, para que nos quiera, para que eh, ser una buena persona, ¿cómo voy a pensar que lo mataría, por ejemplo? ¿No? esto también hemos hablado, tengo ganas de matarlo, ¿y cómo vas a tener ganas de matarlo? Si está enfermo, si está esto, si otro, bueno, pero eh, honestamente, ¿cuál es tu sentimiento? Para poder empezar por alguna punta a dejar de sentirte culpable, a empezar a, a ver cómo cambiamos ese sentimiento. todo se puede cambiar, ¿verdad? porque son ideas del ego, esto es lo que... Lo que lo tenemos que tener claro: la idea se puede cambiar, todo es una idea. Y la idea se puede cambiar, lo que no se va a cambiar nunca es que todos somos inocentes. Claro. Y yo tengo que verlo, si no lo veo, porque estoy teniendo un problemita. ¿sí? Estoy teniendo un problemita. Después hizo esto que está muy bueno: hizo un, un ejemplo así. Dice: eh, el hablarse honestamente, esto que estoy diciendo, o también entregar una situación cuando se te va de las manos, una enfermedad, una carencia, un conflicto con alguna persona, entregar la situación, pero entregar pidiendo paz, no pidiendo la forma del milagro. Porque nosotros pedimos la forma del claro, milagro, la queremos, claro, ponemos que en es este envase. Claro. Sí. Bueno, si le sacamos la forma del milagro, dice así, vos sos el, el ¿cómo se llama?, el servidor de, de iPhone. Ajá. Entonces yo te doy mi iPhone para que te lo entrego para que vos me lo repares. Mm. Ay mi amor, ¿no me lo das? Dámelo. Eso dice el espíritu santo. Claro, dame que yo te lo reparo soltá, boluda, ¿cómo se claro. repara? Y mira eso. Es. Sí, te lo entrego, te lo sí, entrego. Bueno, ¿Te exacto, sí es que te lo entrego. Sí te lo entrego. <risa> sí, te lo entrego. <risa> no me lo no estás entregando. Esto está buenísimo ah. porque uno ahí se ve, sí. se ve y ese que no te lo entrego es porque no quiero que se solucione, esto está buenísimo, no quiero que se solucione el problema, porque tengo un poquito acá de culpa que todavía quiero seguir teniéndola, porque estoy adicta a esa emoción, a claro. ese sentimiento, esto de soltar me pareció... Sí, no termino de soltar precisamente porque si te lo doy me quedo sin droga, claro, ¿Sí? si te lo doy me quedo sin droga bueno, esto del, del celular me dio mucha risa y está muy gráfico este, que queremos que nos arregle el cervi de, de la compumente pero no, no entregamos no, queremos decirle también la forma como queremos el milagro uh -huh. a mí ahí se me hace un poquito de confusión porque justamente ahora tuvimos un taller del homólogo vibracional donde todo el mundo pide la forma de todo, ¿no? Mm. Eh, yo sentía un poco de cosita ante el pedido Quiero un marido, qué sé yo, qué sé cuánto Porque yo también eh, me vi ahí pidiendo muchísimas cosas Y no pensando lo que yo tengo para dar O sea, lo único que quería era Inclusive muchas personas piensan que sea un, un hombre con, con una posición económica Que trabaje, que bueno, ni que hablar, que esté sano, que sea próspero, que sea, eh, yo me acuerdo que en los pedidos tuyos yo ponía que sea exitoso, que sea vendiendo pan, ¿te acordás? que me, me habías enseñado a pedirlo así, eh, y después viene lo que tiene que venir para uno sanar, o sea, yo, sí, puede venir eso también, pero es, es una, una pérdida de tiempo, puede venir exactamente lo que pediste. Eh, como negrete pudo haber pedido ganarse el, el prove, Sí, pero después se lo gastó en dos días, porque, ¿por qué? Porque no había sanado en él su concepto de prosperidad, su concepto de pobreza, eh, el concepto de sí mismo. Entonces sí se lo ganó, claro que sí. Vos podés, te puede llegar una persona como la que vos pediste, se queda dos días lo tuyo. <risa> sí que puede venir, vos podés pedir un hombre exitoso, maravilloso, cariñoso, sacaroso, baldoso, bueno, pero después se queda dos minutos, ¿por qué? porque no, no, no recibe nada eh, a, a cambio, porque no, no se siente amado, porque sos una ególatra, porque pedís demasiado, porque lo que sea, ¿no? Claro, y para verse uno, y para sanar, y para cambiar, hablo de las personas que, que somos más grandes, que ya hemos tenido experiencias con otras parejas, eh, quizá te pasen cosas como para que sea la, la, la primera vez que la, lo hagas. Claro. O sea, yo me encuentro en esta pareja, que no es nueva, hace seis años pero me encuentro realizando cosas que no hice en mi vida, claro. y que está piola que lo haga antes de irme. Uh -huh. ¿no? O uh -huh. sea que eh, es la oportunidad que tengo exactamente, precisamente así, para sacar cualidades, dones, que uno sí, lo entrenar. Eh, yo le decía hoy a un marido preocupado porque está, siente que está perdiendo su familia por, por errores cometidos, le decía a este marido preocupado, este, bueno eh, hizo un listado de todas las cosas que quería de sí mismo ¿no? estoy arrepentido y quiero cambiar esto, y quiero cambiar aquello, y quiero cambiar lo otro y sé que va a ser muy difícil porque no sé cómo voy a hacer que... <tose> mensaje número dos, pero no quiero perder a mi familia, no quiero perder a mi mujer que amo no quiero. bueno, ese es el puente, ese es el puente no querer perder a tu familia será la zanahoria claro. que te impulsa a hacer el trabajo porque si no, no trabajamos chicos, sola, es dificilísimo, por lo menos para mí, es peor que ir a Megatron los martes, por lo menos para mí, es diario, cotidiano, y, y estar presente y recordarlo y darle batalla al ego, y darle batalla al ego, y se acerca un compañero de trabajo, este, gay, que se había peleado con su amor porque él había hecho un chiste, a otra persona y había estado desubicado porque con ese chiste para para y si hubiera sido verdad lo que decía el chiste dijo no porque no me gustó que dijo en chiste que, que sé yo que le gustaba la, la, la batata bueno no me gusta que diga que le gusta la batata y sí si, pero no le gusta la batata te está diciendo no te dijo que no le gusta la batata que era un chiste no te lo dijo eh te podría haber dicho sí me gusta la batata y qué entonces ahí sí empecemos a hablar acerca del concepto que vos tenés de batata, el concepto que tiene de batata y por qué no le puede gustar a la batata. Bueno, ponle La verdad, que todo muy, este, muy loco por, lo, por las cosas que peleamos y por las cosas que discutimos los hombres acá en el mundo. Los seres humanos, el sí. regalo que corresponda. Ahora, ¿Sí? dale por favor. Sí, querida, los seres humanos, sí, sí, no se lo canta. Ay, muchas gracias. Mm. muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Es para que no nos olvidemos. Puedes decirme un favor. Sí, para... dale, dale. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, seguimos, gracias. Estamos, en... estamos en la clase. Bueno, eh, hablemos un ratito de perdón. Mm. Hablemos un ratito de perdón. El perdón para que nosotros logremos perdonar, tenemos que hacer un acuerdo de unir nuestra voluntad, pero no al ego, sino al espíritu. Eh, y tienen dos sistemas diferentes de perdón mm. El ego dice Olvidar Olvidar nunca ¿no? Sí, perdono pero no olvido Claro Eso dice el ego memorioso. Y el curso dice olvidar es perdonar Olvidar Como son dos sistemas distintos El termómetro para saber si perdonaste a fulana, Mengano o a quien sea ¿Te este, acordás lo que pasó? Sí, entonces no perdonas. Claro eh, si, seguís teniendo imágenes, si seguís teniendo imágenes y si seguís recordando lo que pasó no, por más que cambies el sentimiento y que digas bueno, sí, yo ya lo perdoné pero te acordás bueno, con esto casó a varias personas que decían no, no, yo ya lo hice el perdón no lo hiciste si estás recordando exactamente pero sí, pero ya no lo hago con bronca no, no, no importa ya de por sí cuando vos eh, te dicen, bueno, vamos a hacer este ejercicio, cerrar los ojos y pensar en alguna persona a la que quieras perdonar. Si aparece alguien, ya está. Te estoy informando que si vos, en un ejercicio donde, bueno, cerramos los ojos y permitimos que aparezca el rostro de esa persona a la que tú, santa, qué buena que sos, querrías perdonar, ahí te pones en la posición de buena, qué buena que soy, quiero perdonar a la vecina de enfrente, listo, ya está, te di la cara. ¿estás queriendo perdonar a alguien? Sí, es porque no perdonaste, sí. es porque estás necesitando perdonar porque estás enjuiciando a la vecina de enfrente, que te parece que pecó, entonces la enjuiciás y sentís que tenés que perdonarla. ¿No? Y empezar el perdón por esas cosas eh, fáciles, entre comillas, como el perro de la vecina. Ajá. Yo tengo un perro que de la vecina que mordió a Leo. ¿Era verdad? Era, era verdad. Acá dos vecinos, uno de ellos dice perdóname por Susan, le dice Johnny a Vanessa, sí. porque tiene una perra que es un poquito traviesa y Vanessa la soporta. Así que si a Vanessa se le ocurre, tengo que perdonar a Johnny. No, perdonar al perro del vecino perrajo. es algo fácil, porque imagínate si no podemos perdonar a un, a un vecino que tiene un perro. Yo tengo un vecino eh, que envenenó al perro de la vecina días atrás. ¿Sí? Sí. Y que está en el cuarto camino. Estamos ah, hablando. Ah, estamos hablando de lo que estamos hablando. Sí. ¿Sí? Sí, que a veces, aún haber ido a California, es el cuarto, aún haber llegado hasta California, a veces este, no te sirve para no tener, Mejor que, que no, no es un, por ahí no es un, el mejor recurso envenenar al perrito de tu vecina que no tiene poder. Sí, es que yo analizando ahora, viendo mis sentimientos y viendo qué me pasa con el perro, muchas veces tuve ganas de envenenarlo. Claro. Porque la verdad... Es como la pasada obligada que el perro, pero le agarra como una furia. También lo veo a Leo que cuando pasa le hace así como los chus, yo le llamo chuzar viste, cuando vos lo jodés al perro, el perro vive encerrado porque la gente trabaja. ¿Y si a los dos? Cancelo, cancela una broma. Porque el universo viste se lo toma todo a pecho. Bueno, eh, así que empezar por cosas sencillas, a ver si podemos eh, caminar, caso caminar por por mi casa y no que no me moleste el perro del vecino cuando yo lo vea el perro del vecino con alegría esa sería la manera de saber que has perdonado cuando miras la situación o a la persona con alegría ese es el termómetro sí que por ahí plantea. tampoco le, le pedimos ay cómo amo a este perro de la noche a la mañana o cómo terminé no, no, no, no. amando a este perro que no te provoque lo mismo que te provocaba ¿entendés? Este, uno, uno tiene derecho a no lograr afinidad con todo el mundo a mí hay personas que la verdad no las elegiría para irme un mes de vacaciones pero no te desagrada tengo un listado, no te... sí, tengo un listado así de gente con la que no me iría de vacaciones un mes pero Silvia te, te agarra cosas no, no me agarra nada ah. entonces ese es el tema pero vos recién nombrabas la palabra alegría vinculado con la simpatía. ¡Ay qué alegría! No, te no te perdonada perdonada. a alguien. No, la alegría por, por haber superado, que, claro, un hardcore, superado. que no te eh, que no te sale una úlcera por pensar en el otro, que no te duele la cabeza por haberte hecho mala sangre pensando que el otro resulta que entonces, pero digo que tampoco crean que lo que estamos pretendiendo acá es que ustedes terminen amando. Eh, al enemigo, alcanza con que ustedes sepan que no existe tal enemigo, que el otro tiene una vida, que el otro tiene sus errores y que bueno, cuando me deja de molestar el chillido de la voz de la vecina que canta, eh, se apaga. Claro, lo más importante es que hay que pedir es paz, Exacto. poder vivir esa experiencia en paz, que no, que no hacemos, sí. queremos que cambie la vecina, que cambie el perro... Que o sea, le damos al milagro forma, claro. y lo que pide el curso de milagros, es que no pidas formas, que de verdad entregues tu celular a que te lo arreglen, claro. sueltes, y que se arregle en beneficio de todos los involucrados de porque la manera que ni te, ni ni, tenés, exacto, ni te tenés que ocupar. Decir, porque ni siquiera sabemos pedir, me recuerda el cuento ese del tipo que se entera que está muriendo su amigo, Allende, la selva. Este, que, que está por anochecer, tenía terror a la oscuridad, jamás salía de noche tenía que atravesar la selva para ir a visitar a su amigo que lo llamaba agonizando entonces dice, che, pará, porque está por anochecer, yo ni loca voy el un, lo único que pido es el milagro a Dios de que el sol no caiga por favor Dios, un milagro, que el sol no caiga, tengo que ir a ver a mi amigo y bueno, el tipo salió y el sol no cayó y llegó y dijo, quiero contarles un milagro. Es de día todavía, recién ahora anochece. El sol esperó a, la, a su caída para que yo llegara a este lugar. Y un tipo que ni lo conocía le dice, ¿por qué no pediste perder el miedo a la oscuridad? Claro, que era más para siempre. Claro, pero ponerle eso ponerle nada. ponerle descubrir por qué le tengo miedo a la oscuridad, por ejemplo. ¿No? no me la saque solamente, sino decime por qué ella no tiene miedo a que venga la noche y este protagonista del cuento sí tiene miedo a que se haga la noche. Debe haber una razón, debe haber una causa, no te interesa. Bueno, por ahí hay una materia más todavía, más profunda, que es saber por qué motivo yo tengo miedo a la oscuridad, en lugar de pedir el milagro de que no anochezca o el milagro de que me desaparezca el temor porque si no hay una cura real de aquello que provocó un temor, quizá el temor se disfrace de otra cosa, si el temor es el que sigue vivo, si yo y no sigue, hice, que entendés? Y sigue vivo siempre por un pensamiento que he tenido equivocado, equivocado, por he mirado algo de una manera incorrecta sí, sí. y esto es justamente la psicoterapia que hacen tanto estos, estas personas que vinieron de la psicoterapia de Un Curso de Milagros, es ir a buscar el pensamiento que produjo que en, en su momento vos tuvieras temor, uh -huh. o que en su momento vos pensaras eh, que el dinero era sucio, o pensaras que estar enfermo te puede sacar de una situación y por eso te enfermas, o eh, eh, que los hombres son malos, o sea, ¿cuál? hay un pensamiento ahí que vos tenés que verlo de otra manera. Claro. Y eso es lo que se llama expiar desde la causa, ir a buscar ese pensamiento equivocado hasta que uno lo ve y puede entonces ahí elegir de nuevo. Eso se le elige de nuevo. Claro. Cuando uno elige, empezar a pensar distinto acerca de eso que pensó, que en su momento le causó temor. Eh, estuvo diciendo, bueno, hizo mucho hincapié en que no le creas a la voz del ego, hacia lo que nosotros siempre decimos, eso es lo que querés para vos, lo que estás hablando, estás hablando de lo que no te gusta de lo que estás viviendo, es, es, es tu sistema de pensamiento es la forma en cómo vos ves la situación, como vos ves la realidad stop, callate la boca ¿sí? o sea, no le des credibilidad porque no sabés lo que estás hablando eh, nosotros eh, a veces, yo muchas veces leyendo el curso y todo digo pido inocencia o soy inocente o veo un mundo inocente y hablo y dice que tenemos una ilusión tan grande de la inocencia porque la inocencia por nuestra cuenta no la vamos a conseguir la inocencia si nosotros no pedimos corrección para la mente y lo corrige algo superior en nosotros es, es ilusión, ¿sí? el sueño feliz o estoy feliz dice que vivimos diciendo estoy bárbara, estoy muy bien, estoy muy feliz pero en el fondo, en el fondo hay un sentimiento de que no soy correcta, de que este fulanito no es correcto y todo eso, como siempre decís vos, que la lucha es digamos, igual, igual de igual uno. igual contra uno mismo eh, yo creo que es este repaso que estamos haciendo ahora en donde estamos diciendo y haciendo mucho hincapié que no soy un cuerpo, soy libre y que aún soy tal como Dios me creó tomarlo en serio en el sentido de, de darnos cuenta que la realidad corporal para todo lo que pedimos para acá, para el mundo de los cuerpos las formas de, de esto eh, hay que pedirlo desde otro lugar y sin, sin expectativas saber que hay otra manera de ver de verdad que nosotros no sabemos cómo además, Pero yo creo una... ¿sabes lo que sentía en, en lo personal? cuando empecé las ideas del curso de milagro eh, ¿cómo le debe molestar esto al ego? Eh, con cada una de las frases las lecciones, sí. a medida que iba avanzando yo decía si yo digo, corrige mi mente padre el ego de decir, corrige qué cosa porque si es de mi autoría perdón me estás objetando corrige mi mente, quiero corregir este pensamiento, pero yo soy el creador de tu pensamiento. Yo amor? soy vos, claro, yo soy tu copia, ¿qué amos, decís? Que corrija qué cosa? O por ejemplo, estoy decidida a ver las cosas de otra manera, perdón, ¿y yo qué hago? Claro, pero yo te mostré todo, yo te muestro, ven vení ven y te muestro cómo es. El, el ego, ese sistema de defensa, está absolutamente convencido de que es así, por eso, repito, no lo vean como diabólico, no quiere hacerte eh, daño, quiere defenderse, aunque te haga daño. Como una madre que hace lo mejor que puede, ciego, por, claro. claro. Bueno, ya me lo vas a agradecer, te dice el ego, vos ya me lo vas a agradecer ahora no te das cuenta de que yo todo esto lo estoy haciendo por tu bien. Entonces te aleja del amor, ¿por qué? Porque el ego ve que con el amor vos te pones ciego y es verdad el ego ve que vos con el amor te transformas en algo débil y es verdad el ego ve que vos sos capaz de perdonar cualquier cosa por amor No, nah, oh, ya está, le prendió la vacuna el ego se quiere matar cuando amás se quiere matar cuando ve que viene una mascotita y la más, porque dice a la mierda con el sillón blanco, loco chao se quiere matar cuando ve que tu bebé, hoy, oh, mi bebé oh, ya está, a las 2 de la mañana vamos a tener que levantar todos porque el amor hará que ella se lo fume entonces para el ego el amor es un gran enemigo, pero no solamente para sí mismo, para, para el, el conjunto de lo que somos, que somos uno. Te lo digo por tu bien, no ames, no te enamores, no te rindas, no le des, no lo perdones, no se la dejes pasar. Te va a volver a perjudicar, te va a volver a dañar, es esa voz que te habla por tu bien, que, sí, es el ego. que no te permite escuchar la voz que verdaderamente. La voz de Dios. La voz de Dios en la mente. Que, que es te... un boludo para el ego, dice, lo pagarito, para, para el ego Dios es un boludo. a pila, Perdonar a todos, eres mi hermano, hermano como te quiero, está borracho. Hermano como te quiero, Dios, ¿qué te pasa? Eso se dice. Bueno, y eh, en este gran teatro de que que vinimos a representar cuando vinimos elegimos vivir dos o tres ilusiones acá en este cuerpo elegimos a los papás correctos para vivir esas ilusiones después elegimos las parejas correctas los amigos correctos los trabajos, las funciones, todo correcto cuando hacemos terapia lo que hacemos es trabajar sobre los guiones o sea darle a otros guiones al personaje pero siempre perdonando conceptos porque cuerpos no podemos perdonar porque el cuerpo es irreal, no existe entonces cuando nosotros estamos reformando algo del guión, buscando ese pensamiento erróneo que dio lugar a que yo pensara que todos los hombres son malos por ejemplo yo voy ahí a ese pensamiento elijo de nuevo otro pensamiento y eso son las, las terapias que hacemos es elegir nuevos conceptos para darle a nuestro guión, que vamos a seguir soñando, porque el, el, el sueño se termina, nosotros seguimos entrenando y el último paso lo da Dios, nosotros uh -huh. no lo vamos a dar, pero eh, ese sueño feliz del que habla Un Curso de Milagros es seguir trabajando sobre el guión de teatro que es nuestra vida, como para pasarlo lo mejor posible, porque insiste mucho un curso de milagros de que no hay que hacer sacrificios Los sacrificios son del ego cuando quiere seguir respetando el guión original claro. de victimización o, claro. ¿sí? o de, cuando o quiere seguir función. respetándolo claro uh -huh. sí, sí. tiro un par de frases que esta te va a encantar A ver, no es obligatorio que la relación siga lo obligatorio es que no te moleste continuar. ¡Me encantó! O sea, no importa si seguimos juntos o no seguimos juntos. Lo más importante es que vos estés dispuesta a iniciar el proceso por el cual no te moleste seguir tienes que conectando. hacer y no hacer algo te de que lo mismo. Esa me encanta. Que realmente lo mismo. Bueno, y cuando tengo un inocente en mi mente, voy a sentir alegría al verlo. Esto ya te lo dije. Eh, mientras tenemos a un solo esclavo en la mente no podemos estar en paz. O sea, por eso que hace tanto lección a lección, tanto hincapié, en escudriña tu mente, en los pensamientos que tenés, cada día es una lección para que te, te veas en tu entrenamiento diario. Es perfecto el curso, uh -huh. pero hay que hacerlo. O sea, hay que ver esa frase y ver para qué estás proyectando ahí, porque todo lo que estás ahí eh, me reía porque. Eh, de pronto eh, el chico este empezó a gritar y le dijo, yo todos nos quedamos medio así porque estaba hablando con un alumno, ¿no? Uh -huh. Y le empezó a gritar. Y entonces vos, y le dijo, ¿sabés para qué grito? No, dijo la otra que estaba más sorprendida, todos estábamos sorprendidos. Dice, yo grito para acordarme que lo que estás diciendo vos está en mi mente. Es para recordármelo a mí. O sea, gritamos... Cuando nos da miedo, y eso sabemos que es un pedido de ayuda, cuando nos da miedo lo que estamos viendo, porque es un juicio lo que estamos viendo en el otro. Entonces le gritamos, ¡Ah, no, no, no! me encantó ver que, que el grito es como ese pedido de ayuda, de que mirá lo que estoy viendo ahí en la mente, que es mío, ¿no? Mm -hmm. eh, Corrige mi mente, padre. Sí, eh, había una idea muy romántica acerca de que cuando gritamos es porque nos sentimos lejos de la persona a la que le estamos gritando. Para que nos se escuche. Porque nos sentimos alejados y que los enamorados se susurran porque se sienten cerca. Sí. ¿no? Así que, lo que se supone que lo que tenemos que lograr es el susurro, ¿no? que todos podamos sentirnos cerca del otro. ¿no? Sí. Bueno, después otra frase que... Vos me... Johnny, ¿eh? no, no, nosotros no tenemos ni idea. Quieres? Sí, bueno, vamos a cerrar con esta. Mira, a veces parece que nos quitan las cosas, uh -huh. pero realmente es que hemos perdido el interés en esas cosas. Si sí. no se celebra, se va a eludiar. Claro, No, so no solo de ese, desde ese lugar me parece que es maravilloso, ¿no? Perdimos el interés, entonces eso no encuentra sentido estar con vos por eso es tan importante renovar el sentido de, y el objetivo de esta tarea, de esta enseñanza nosotras dos no estaríamos acá si no tuviera sentido para nosotras porque tuvimos que hacer cosas para estar acá para armar todo esto, tiene que tener un sentido para cada uno de nosotros estar acá y para vos estar ahí hay que renovar el sentido también en nuestras relaciones y en nuestra vida y sobre todo en este trabajo que como recién decía es algo ¿no? Es, un, es, un, es todo un laburo, tiene que tener un sentido yo le encuentro un sentido, ir los martes a gatón que recién te nombraba entonces, al encontrarle un sentido, cuando yo voy puteando porque me tengo que sacar toda la ropa, porque tengo que ir a cuajín tengo que sacarme todo, porque me tengo que a cambiar y, y, este, sé que es un trabajo aeróbico pasivo, pero aeróbico a la, a la, a, este, a la vez y que, y que me hace bien, y que me mantiene un poco más flexible y más activa, y que le encuentro razones y esas mismas razones que yo tengo que buscarme para llevarme, esa zanahoria que yo me pongo a mí, también tengo que hacerlo con el resto de mis relaciones y darle razones al otro para que me elija, para que quiera volver a casa, para que me llame, ¿qué razones le he dado al otro para que no tenga ganas de llamarme? Hola, decimos no, no me llama no, es una semana que no me llama, qué vergüenza, qué vergüenza, no esto. habla del otro, se gorra, qué vergüenza yo no digo eso me da vergüenza claro. por qué no, no me somos llaman? conscientes que cuando estamos hablando estamos hablando de nosotros de nosotros ¿no? únicamente casi porque los amigos tienen una guerra de culo qué vergüenza es una manera de poder sacar afuera lo que a nosotros nos hace sentir mal y ponerlo ahí afuera pero no necesitamos culpables para ser inocentes, eso me encantó también Ay, qué lindo. no necesitamos culpables para pedir la inocencia la inocencia se la pedimos al Espíritu Santo, tampoco lo vamos a poder hacer por nuestra cuenta porque ni sabemos dónde fue que nos empezamos a sentir culpables la primera vez uh -huh. no sabemos por qué no tenemos dinero, por qué no tenemos pareja, por qué no tenemos esto, por qué no tenemos otro porque hay todos conceptos que tienen que ser resignificados y solo por nuestra cuenta no podemos, pero sí por nuestra cuenta podemos pedir paz. Que no me importa él decía, contaba de que tuvo el, el ser que más quiere su padre y estaba a punto de morirse con un acebeto y decía, no me importa que se muera, no me importa lo que pase, lo que quiero es estar en paz. Cuando llegas a esos estados en donde todo se te cae, que se te sostiene desde adentro cuando todo lo demás se cae, pedir paz. Que es lo único que podemos pedir y pedirla de todo corazón. Y hablarle. Y darle a... permiso al sí. plan. Sí. Que se luzca, vamos, que se luzca, dale, Dios, lucite. A ver vas a, cómo vas a resolver esta situación dolorosa, engorrosa. Sí. este Dale, a ver que, cómo, cómo lo vas a resolver, qué maravilla, ¿no? Darle, darle un espacio al espíritu, como decía. ¿No? Bueno. Eh, nos vemos entonces la próxima. Nos vemos la próxima. Nos vemos Muchísimas bien. gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias.